Recientemente terminé de escuchar el audiolibro de una biografía de Nikola Tesla por Max Seifer. Y pues es muy interesante conocer un poco más sobre no solo la vida de Tesla, sino sobre los tiempos que vivió. Finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, pues eran tiempos de muchos cambios porque se estaban haciendo distintos descubrimientos tanto en ciencia como en, en ingeniería, eh, que pues para el... En el caso de Tesla, muchos se revolvían alrededor de la electricidad. Entonces empezaba a ver alumbrado público, cómo mejorar las plantas de generación eléctrica, empezó a ver eh, mejoras en transmisión de información inalámbrica, y, y pues Tesla estuvo en medio de todo este movimiento que pues, tuvo varios personajes muy, muy peculiares. También es interesante que, que en esos momentos pues, eh, había todavía más charlatanes que ahora, eh, tanto en ciencia como en la tecnología, eh, pues mucha gente que prometía que iba a hacer cosas que, que pues ni siquiera eran posibles, ¿no? entonces eh, también en ese entonces todavía era muy popular eh, la comunicación con lo paranormal y telepatía y todas esas cosas eh, y pues gentes conocidas como por ejemplo Edison pues asistía a sesiones espiritistas y, y demás, eh, Tesla te, te no tanto pero pues también era todo un personaje, era, era muy peculiar, eh, y, y pues, digamos, la lista de sus invenciones es enorme, ¿no? Pero yo creo que mucho de su vida se dedicó a, a peleas de patentes con otras personas que ya sea eh, habían hecho desarrollos parecidos en paralelo o de plano le, le plagiaron sus ideas y no le dieron crédito. Eh, entonces, pues, tuvo por ahí muchos conflictos, por ejemplo, con Marconi. Eh, para el desarrollo de la radio y otras tecnologías. Eh, pero es in interesante que algo que yo no sabía es que eh, pues pudo concentrar luz, básicamente construyó rayos láseres que derretían metal eh, fines del siglo XIX, eh, pero pues no, no comercializó esa tecnología y luego su, su laboratorio de Nueva York se incendió y pues eso se, se perdió. Entonces, eh, pues 60 años después se redescubrió los lásers y, pues, digamos, es interesante que, que Tesla ya, ya había desarrollado esta, esta tecnología. Eh, y, y, pues, también, a pesar de que desarrolló muchas cosas que sí fueron muy útiles, también tenía planes de desarrollar cosas que, que pues, no se han logrado y, pues, probablemente no se han factibles, eh, entonces quería transmitir energía, eh, altas cantidades de energía eh, a través de la atmósfera, a través de la superficie terrestre de manera inalámbrica eh, y pues digo si se lograra estaría muy padre porque pues básicamente no, no se necesitarían cables y pues casi casi la electricidad podría ser gratuita si se consiguen fuentes de energía renovables eh, y digo, yo me imagino que esto no es posible por la interferencia que, que se genera, ¿no? Entonces, no, sí es posible transmitir energía de manera inalámbrica, pero, eh, pues digamos, esto te genera campos electromagnéticos que, que, digamos, interfieren con muchas otras cosas que están en el camino. Y, y bueno, también no es lo más eficiente. Pero, pero bueno, independientemente de sus aciertos o fallas como inventor o como físico, eh, me pareció también muy interesante que, que mostraban pues, los aspectos personales de su vida desde su infancia entonces eh, su hermano mayor falleció cuando era niño y como que sus padres se, eh, nunca se recuperaron entonces parece ser que eh, los esfuerzos de Tesla que pues, se la pasaba trabajando hasta que colapsaba de, de agotamiento y dormía tantito y seguía trabajando y casi no comía, eh, digamos, tenía un estilo de vida muy aceta. Ace por un lado en el sentido de que comía poco y, y no tenía pareja y, y, y se dedicaba solo a trabajar. Pero por, la, por otro lado también le gustaba la buena vida. Entonces vivía en el Waldorf Astoria, pero no pagaba. Y cuando lo corrieron se fue a San Riggis. Y cuando lo corrieron de San Riggis por no pagar se fue a otro hotel. Entonces se, se la pasaba viviendo en hoteles y le gustaba comer en restaurantes, lo poco que comía. Eh, pero pues sí, como que tenía un ímpetu bastante fuerte para, para trabajar y trabajar y trabajar. Eh, y pues digo, tal vez me equivoco, pero me da la impresión de que es, eh, era un poco para demostrarle a sus padres de que pues, merecía su cariño. ¿no? Y, y pues me hizo pensar que eh, es similar a, a, a muchas otras personas que, que digamos, invirtieron un gran esfuerzo para hacer un cambio en la historia de la humanidad eh, comparten un poco eso, eh, Leonardo da Vinci pues también como que se podría decir que quería el, el reconocimiento de su padre, bueno era hijo il ilegítimo, entonces pues digamos como que sí lo reconocía pero no lo reconocía, entonces uno podría pensar que o interpretar que, de, que todos los esfuerzos de Leonardo eran eh, pues para decir oye papá reconoceme, soy tu hijo eh, Steve Jobs eh, fue adoptado, entonces tal vez también eh, su, sus esfuerzos incansables fueron eh, de alguna manera para eh, ganar la aprobación paterna o, o algo así. Bueno, se puede especular todo esto, ¿no? Pero el, lo que sí me parece es que, eh, digamos, cada quien consigue motivaciones de otro tipo, pero en muchos casos... Eh, en, en países desarrollados como que esa motivación se va perdiendo en el sentido de que pues si no tienes eh, necesidad de esforzarte porque ya tienes la vida resuelta digamos eh, tu familia no sufre eh, económicamente y pues digamos tal vez haya algunos conflictos sociales pero pues el estado se encarga de ti digamos no, no tienes que luchar por sobrevivir entonces me parece que en algunos casos eso como que limita el, el esfuerzo de, de muchas personas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que, ah, pues entonces hay, hay, hay que quitar seguridad social o algo así, eh, sino que hay que buscar eh, motivaciones alternativas. Eh, y pues me parece que muchos países a, hacen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las competencias deportivas, pues es básicamente, ah, vamos a inventarnos un reto para que la gente le eche ganas. Pero, por ejemplo... Eh, pues se sabe que hay países donde la gente le echa mucho más ganas al deporte, no sé, corredores de larga distancia en Kenia y Etopía, bueno, en México también, eh, aunque en México es más bien fútbol, en Jamaica los velocistas, en Rusia tenistas, en Corea del Sur golfistas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en muchas familias, para muchas personas, el tener ese éxito deportivo es la única manera de salir, no solo ellos, sino de sacar a su familia de la pobreza eh, por las desigualdades económicas, sociales, culturales que hay en, en distintos países. Eh, entonces, pues alguien con esa motivación, pues le va a echar mucho más ganas que alguien que, pues, digamos, es de clase media alta o clase alta y, y pues, sabe que va a ir a la universidad y, y digamos, no, no pasan hambre y, y, y digamos, no no tiene amenazas eh, constantes en, en los lugares donde viven, entonces, eh, digamos, es interesante ver en el contexto de las motivaciones personales cómo en, en muchos casos, eh, pues el, el tenerlo todo podría ser contraproducente, ¿no? que también si no tienes nada, pues tampoco es bueno, entonces como que es, sería útil tratar de encontrar un balance entre esos dos extremos para que se minimice el sufrimiento pero al mismo tiempo se pueda maximizar el esfuerzo para alcanzar distintas metas y que bueno, estas metas tampoco sean eh, vanas sino que puedan contribuir a la sociedad.